giorno, amici, muy buenos días de Juan Pablo El giorno de hoy voy a hacer otros ejercicios Para ganar saltabilidad Con estos otros ejercicios Tú Voy a mejorar tu performance Si tu yoga básquet, para bolo, para la mano O cualquier sea otro sport Te consiglio de hacer estos ejercicios Que los voy a hacer a cuerpo libero, corpo libero Voy a utilizar un método 25 segundos de esfuerzo con 30 segundos de recupero Tú puesto lo puedes modificar eh, dependiendo de tu capacidad física No dimentiquemos Mike, que cuando vamos a hacer estos ejercicios explosivos Para dañar saltabilidad o para elaborar un poquito la potencia de nuestra gamba fare un buen riscaldamiento, Aunque hacer un poquito de stretching Inclusive pues evitamos un poco de strapi, Dolores en la esquina, en la espalda, en los brazos es mejor alenarse en, eh, en sicurezza. Ok, para el giorno de hoy hemos visto solamente de un tapetino. He portado la corda porque facho dentro de estos 8 ejercicios. Voy a hacer eh, un piccolo rescaldamiento, 30 segundos. Si tú no hay la corda, eh, faes un poquito el, el jumping, ya el burpee, la corta Lo importante entrar en calores con toda la energía. Si tú, ancora, no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso ok ok, hacemos la pala? la pala la pala, la pala vamos a mover un poquito la la, la espalda, la espalda indietro, indietro, avanti suben, suben, sube, suben, sub, cruzo ta ta ta un poco de baleto <ríe> oiga, hay por tanto la, la, la maleta del Portland <ríe> aunque yo soy un tifoso de Boston Celtics. <ríe> pero va a ver, no se lo cuela los escarpes de, de Harden, ¿verdad? la colección es pasada pero aún no fanumale. <ríe> Dos para lo último, vamos a ver si, si ancora es que echamos ya unos 46 años, y a ver si, si fai cual cocina, ¿no? Si estos ejercicios, serve, ¿no? Ok, piego, piego, Salgo, ok. Ta. Puesto, yo te lo repito una vuelta. Tú acá se lo puedes repetir dos vueltas, aunque tres vueltas. En la semana, me lo fai dos vueltas la semana. Due vueltas, no importa. Importante, como ha dicho primo, un buen riscaldamento, Ok, perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con. Después todos estos ejercicios con 30, 25 segundos de rescaldamento. burpees hay burpees. Hay, hay un poquito de jumping ya o de corseta. Yo quedo la corda, voy a saltar la corda. Perfecto. Meto mi timer, mi timer. Ok. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. 4, 3, 2. Ok. Se parte. 3, 2, 1, vía. 4. 3 2 1 0 Un pequeño riscaldamento recalamiento, así entramos un poquito en, en, en zona, no entramos así un poco fredo para hacer nuestros ejercicios. Ese ejercicio ganar un poco de saltabilidad. ¿Tú fallas el jumping ya eh, Un poco el burpees. <ríe> ¿Mountain climber Ok, perfecto ya. Vamos a entrar con nuestros ejercicios. P, saltar. Nuestro primo. Nuestro primo. Nuestro primo. Me meto de lado. Punta de pie. Punta, punta, punta. Punta. Vamos a hacer esto. Ta, ta, seg ta, ta. Prepárate. Ok, se va. Ta. Ta. Solo punta. Solo punta. Espinge. Espinge. Ah. Ahora le vale, damos fuerza. el pacho. Sí. Sí. Sí. Desciende. Sí. Esquina directa Forza. Sí. Ah. Uh. Ah. Punta. punta, punta. de pie Ok. Nuestro próximo Utilizamos el el tapetino así no lo hacemos mal vamos a iniciar desde, desde en ginocchio en ginocchio en posición en esta posición prepárate prepárate prepárate va Salto. nuevamente Salto. Salto. Salto. Salto. Salto. Okay. nuestro próximo saltamos en punta de piedi. Vamos a abrir, fíjate, a la espesa misura espinge, con las manos ah. ah. ah. ah. ok perfecto nuestro próximo fuerza de gambe fuerza de gambe, fuerza, fuerza fuerza de gambe, fuerza tipo burro Tipo un tanglayper! ¡Típamos un avanzada, con una sola gamba con una sola cayendo, asciendo, madre acá. su su su que el ginocchio no de la punta del pie su la gamba Sola gamba. sola la gamba. Sí. Espinga, ah, espinga, espinga. Forte. Force. Forte. forte. Ah, ok. Cambio, cambio de gamba. Cambio, cambio. Cambio, cambio de gamba. Okay. Ahí va. Su. Pa. Pa. Sí. Su. Su. Su. Su. Ah. último, nuestro último, muy similar a este pero vamos a hacer un salto, un salto inicio de dietro paso avanti, falta un salto, vamos a hacer el lateral, posible lo guardate bien uno y uno, va Da. Da. Salto. Salta, salta, salta, salta. Sei. Salta, Sei. salta, Sei. salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, vale es cuestión el último el patito cardíaco sale va amortigo la cabuta piétras su amortigo ah amortigo si sí. amortiguo. Me ayudo con el mani. amortigo Amortiguo. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ah. Con el Jordan de hoy habíamos finito. No te dimenticaré más de fare stretch. Repíteme. estos ejercicios de una a dos vueltas a semana vas a ver grandes resultados si ancora no te está inscrito inscríbete a eso de core, pablo ok andiamo en pista andiamo andiamo andiamo con la pala